Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, claro. ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada. Tu mirada. A ver, Mi a una mirada.